Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una mesa especial de ciberseguridad intentando, eh, logrando que la brecha digital de la ciberseguridad en las pymes, en la revolución digital o en la transformación digital sea lo menor posible. Para ello, como ha dicho muy bien eh, tenemos a cuatro personas que son expertas, líderes de sus empresas y ellas son expertos en ciberseguridad. Yo quería deciros cómo va un poco esta mesa. Esta mesa eh, yo modero, pero realmente los importantes son ellos cuatro. Van a, a introducir un poquito su empresa, muy poco, y luego van a hablar de soluciones de ciberseguridad para organizaciones, sea pymes, Vamos a hablar para las pymes, pero también es verdad que ellos se dedican a grandes organizaciones. Y tenemos la suerte de tener aquí cuatro personas que, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es una entidad española, como todos vosotros sabéis. Dos, dos empresas, la GMV multinacional, que viene de un spin-off de la universidad. Eh, tenemos a Decutin, Grupo Alarcos, que es también un spin-off de la universidad, con transferencia tecnológica ambas de la universidad a la empresa desde hace muchos años. Y por último, a Enor, que como todos vosotros sabéis, donde los estándares, las mejores prácticas son las que intentamos que las empresas realicen. Para ello, a muy, con mucha brevedad, solamente contarles un poquito, lo que para hablar todos lo, el mismo lenguaje, lo que piensa. IDC, que es la transformación digital. Como todos vosotros ya habéis oído anteriormente en no todas las conferencias, es el tema de IoT, que ha explicado muy bien la, la ponencia general, el tema de 5G conectividad, el tema de multicloud, el tema de, de business intelligence, el tema de inteligencia artificial, el cambio cultural en las empresas, el puesto de trabajo, y por supuesto, el último sexto punto, como dice IDC, es el data centric, orientado al dato, a las empresas. ¿Orientado a qué? Al cliente. Eso es lo que van a hablar hoy nuestros ponentes. Y veis que todos tienen un candadito, porque todas estas eh, eh, partes de la revolución digital o de la transformación digital que nosotros decimos R, evolución digital, todas se tienen que ver también de la perspectiva de la ciberseguridad. Por último, desde AENOR pensamos en ese digital transformation que es con, ¿qué? con ciberseguridad, con calidad, y con sostenibilidad. Las empresas tienen que tener sostenibilidad y pensando siempre, como todos, en personas, en procesos, en nuevas tecnologías. Esa es la idea y contemplando, como todos vosotros sabéis, todo el tema de objetivo de desarrollo sostenible. Esa es la idea desde AENOR para que hoy vamos a comentar con estos cuatro ponentes. Si vamos a una fuente de que todos vosotros conocéis, que es Forbes, vemos que las empresas vamos a señalar lo que vamos a hablar hoy. En la parte de naranja veis que el 73% de las pymes están preocupadas por sus sistemas de seguridad. En las grandes organizaciones el 87%. En el tema, ¿por qué hemos metido también ciberseguridad y calidad del dato? En el tema de análisis del dato predictivo o business intelligence o inteligencia artificial, piensan también que solo el 37% de las pymes están preocupadas por este servicio en las grandes organizaciones de 53. Esto está sacado de la revista Forbes con el observatorio Vodafone. Muy interesante cómo piensan las organizaciones en España. Sin más dilación, lo pueden leer ahí. ¿Qué pensamos que es la ciberseguridad como es el tema central? Hemos cogido dos definiciones. Una de, de ISACA, que todos vosotros sabéis que es la asociación más importante del mundo en control y auditoría de sistemas de información que es los activos digitales, cómo se protegen, eh, tanto en redes, en hardware, en software, en todo lo que venga nuevo. Y la de ISO, que es el tema virtual, digital, ¿cómo lo ponemos? Nuevas amenazas, nuevos riesgos, nuevas, eh, nuevas apetencias de riesgo, etcétera, etcétera. Y sin más dilación, le cedo a mi querida amiga Rosa Díez, Rusa 10, que no quiero decir su currículum porque entonces no tenemos conferencia. Entonces le paso ya el testigo y ella va a hablar de Incibe y de las soluciones que tiene Incibe para esas pequeñas y medianas organizaciones, esas MOR. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a por la invitación y bueno enhorabuena por la nueva estrategia de marca. La verdad es que la palabra confianza ¿no? es un pilar también, ¿no? en el caso. Igualmente de la ciberseguridad. Bueno, aquí tenéis mi correo por si luego os queréis preguntar cualquier cosa que no quede clara. yo Antes de empezar sí me gustaría lanzaros una pregunta y decir ¿Quién de aquí sabe quién es INCIBE? Que levante la mano, por favor. Bueno, hay más manos levantadas que mi primera, que mi primera ponencia cuando empecé en este proyecto. Bueno, pues eh, voy a ver si... Disparo por allá. Bueno, hasta que. Carlos, mira a ver si esto de las nuevas tecnologías muchas veces se quedan en. Bueno, Incibe es una institución, es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Avance Digital. A ver, a ver, a ver. Y nuestros objetivos... ¿Quiénes somos? Y nuestros objetivos, bueno, pues tratan de elevar esa confianza y ese nivel de ciberseguridad tanto en los ciudadanos como en las empresas. Y cuando hablamos de empresas, pues por supuesto, también trabajamos con sectores estratégicos, pero España es un país de pymes. El 98% del tejido empresarial español es una espime y si hacemos un zoom en ese dato, el 95% son micropymes y autónomos. Y bueno, pues en eh, mi rol, uno de los objetivos es eh, ayudar a estas empresas a que realmente sean conscientes de los riesgos ¿no? que abarca esa transformación digital y los riesgos que hay en ciberseguridad. Ya he dicho que somos una sociedad mercantil. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Pues Nosotros mmm, hablamos de que tenemos tres pilares, tres grandes pilares. Por un lado los servicios públicos de ciberseguridad como podéis ver en esa slide y tenemos target totalmente diferenciados. Dentro de los ciudadanos Pues prestamos muchísima atención a los menores, estos grandes protegidos que muchas veces hablamos de no, no son nativos digitales, son huérfanos digitales porque en muchos casos sus padres y los profesores no tienen conocimientos suficientes tecnológicos como para ayudarles ¿no? en el uso de las nuevas tecnologías tan importantes y tantas cosas buenas que nos traen, pero también hay que conocer los riesgos. Entonces, trabajamos os digo, con mucho foco en personas, en menores, en padres, en educadores. Tenemos otras líneas de trabajo, por supuesto, de empresas. Y lo que hacemos al final es trabajar en esa detención, ese análisis y ese llegar y dar, a, a dar a que se tome conciencia de esos principales riesgos. Por otro lado, lo que está al final es el desarrollo de tecnologías de ciberseguridad. Bueno, pues Tenemos un equipo de personas que lo que están haciendo es detectando incidentes, analizando lo que está ocurriendo pues para poder tomar medidas y generar un conocimiento que nos permita anticiparnos a esos ciberataques y ayudar a diferentes compañías. Y por supuesto, fruto de toda esta tecnología tenemos una estrecha colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por último, el fomento de la industria, el y más de más, y el talento. Bueno, pues queremos o desde INCIBE tenemos una vocación también de ayudar a la industria de la ciberseguridad. El sector es un sector apasionante y en continuo crecimiento y trabajamos también para generar un ecosistema tanto de emprendimiento como dar la oportunidad a startups existentes que están dando eh, respuesta a retos en los que a día de hoy todavía no tenemos respuesta. Entonces, Trabajamos tanto con startup como con esas pequeñas ideas que surgen, como con la industria, ¿no? ayudándoles en la internacionalización y a conseguir que la marca España a nivel de ciberseguridad suene en todo el mundo. El I de I+,D+,I, que yo creo que luego bueno, pues mis compañeros van a poder hablar más. ¿no? Esa, esa transferencia de esas investigaciones en I de I+,D+,I que den un resultado que se traduzca en productos y servicios ¿no? que luego los consumidores compremos. Y um, centrándonos en la parte de empresas, eh, pues quiero que toméis nota ¿no? de, de esa dirección web de protege tu empresa. Protege tu empresa es un canal donde vais a encontrar múltiple información sobre ciberseguridad. Eh, si no sabéis por dónde empezar, ¿no? primero hay que preocuparse, pero luego hay que ocuparse. Y aunque luego hablaremos y yo os diré que, que aún en <coughs> expertos en empresas que realmente en España la industria es muy rica, que os ayuden realmente a dar los primeros pasos en ciberseguridad, dentro de nuestra página web podéis tener mucha información en cuanto a dar los primeros pasos. Hay herramientas de diagnóstico en cuanto a conocer vuestros principales riesgos. Eh boletines, cursos de formación y, y, bueno, y un teléfono también al que, si lo podéis apuntar, es el 900 116 117, en el que bueno, esperamos vuestra llamada si tenéis cualquier preocupación o cualquier intento eh, en cuanto a que algún ciberdelincuente acceda a vuestros sistemas. En breve, este número va a ser un número corto, eh, tenemos ya el 117 ¿no? y apareció ya publicado en el BOE hace unos días, de manera que va a ser un número, pues estamos orgullosos también en ICIBE de tener Tener ese número corto de ayuda a la ciberseguridad. Vais a poder seguir viendo pues, lo que he hablado. ¿no? Un kit de concienciación para empresas más grandes. Porque al final el eslabón último de la cadena, que es el colaborador, pues esa la persona a la que hay que formar. Entonces hay diferentes materiales para que podáis trabajar en formación. El autodiagnóstico del que he hablado, los MOOC. Bueno, es que podría estar hablando aquí toda la mañana y no quiero quitar tiempo al resto de mis compañeros trae en la página web y utilizar los servicios y en redes sociales, también podéis seguirnos, tanto en Twitter como en Facebook, en el canal Protege tu Empresa. Un dato de incidentes que recibimos eh, relacionados y gestionados con ciberseguridad en el año 2018, son 111.000. Podríamos decir, son muchos, son pocos. Bueno, pues no todo el mundo que tiene un incidente de ciberseguridad ni denuncia, ni nos lo comunica a nosotros. Pero bueno, creo que es un dato también interesante que conozcáis. Veis la diferencia entre ciudadanos y empresas, operadores críticos, con los que gestionamos nuestro CER eh, con la ayuda del Cenepic y también la parte académica poco por dar una visión de las diferentes tipologías y sobre todo pues, para que veáis lo que está aumentando el fraude. Hablamos siempre de ataques de ransomware, de phishing. Es que realmente eh, los ciberdelincuentes, esto, esto es un negocio y el lucro es totalmente económico, con lo cual cada vez más vemos cómo hay más fraudes y más intentos de extorsión. Entonces, muy importante que seáis cautelosos, eh, que estéis al tanto y por favor que denunciéis cuando ocurra algo hay que denunciar y hay que poner hay que hay, hay que comunicar lo que ocurre pues para intentar que otros no, no se vean afectados por la misma por la misma problemática y aquí tenéis nuestros datos aparecen nuestros sellos también ¿no? que tenemos eh, con AENOR ya con la nueva marca verdad Boris sí. <ríe> la verdad es que creo que soy una privilegiada ¿no? sí, por totalmente. tenerlo pues hoy como primicia en esta presentación Voy a darle la palabra, voy a pasarle por aquí. Muchas gracias, Rosa. Luego tendremos preguntas que haremos que hemos hecho, haremos a todos. Javier. Muy bien, bueno, el, buenos días. El, muchísimas gracias a, a la audiencia por, por prestarme un poquito de, de vuestra valiosa atención. A Enor, por supuesto, por, por haber cursado invitación a, a GMV. Para mí eso es todo un privilegio estar aquí. Y cuando a Aenor eh, nos planteó, eh, pues en esta mesa, contar un poco lo que hace GMV, qué es lo que hace GMV en ciberseguridad y, y, bueno, pues a mí me obliga a sintetizar mucho y hasta el punto de que he sufrido una denegación de servicio en, en este mismo momento. <risa> el que yo al principio. Eh, bueno, <risa> bueno las, las pinceladas de, de GMV. Nosotros eh, nacimos en la universidad hace 35 años y en este momento eh, ya somos una compañía que ha superado, digamos, los, los, el valor 2, ¿no? que son eh, más de 2.000 empleados y más de 200 millones de facturación. Eh, presencia en nueve países, eh, tenemos bastantes sectores a los que atacamos, y, y bueno, muy bien, un montón de datos que seguramente nos parezcan impresionantes, a nosotros sí, sobre todo después de poder ver los, los orígenes que tenemos. Nuestra vinculación con la universidad es, es bastante, bastante estrecha. Y, y ahora, en, en este momento, yo como presento a GMV, pues por los proyectos que abordamos. Y como estamos en el ámbito de la ciberseguridad, pues proyectos de ciberseguridad que abordamos, ejemplos de ellos. Tenemos en este momento dos buques insignia en, en, de proyectos en ciberseguridad. El primero de ellos fue el que nos adjudicó la Agencia Europea del Espacio el año pasado, en el que GMV logró el mayor contrato de la industria aeroespacial española, una dotación de contrato de 250 millones de euros, de las cuales aproximadamente el 30% de esta dotación corresponde a actividades de ciberseguridad. Eh, aquí, eh, bueno, todo lo que son los centros de control de, de la constelación Galileo a nivel europeo se operan y se mantienen por, por GMV y, a, y luego es un, es un contrato que nosotros aspiramos a que, a que vaya mucho más a más. Esto nos ha colocado, en, digamos, en la, en la Champions League de los, de los, contra, de los contratistas de la, de la Agencia Europea del Espacio, donde la parte de ciberseguridad creemos que ha sido determinante a la hora de, eh, de nuestra adjudicación. El segundo... Ha sido en este verano, eh, BMW nos ha adjudicado el, eh, todo el sistema de el, del posicionamiento preciso de su nueva generación de vehículos autónomos. Eh, aquí en, ¿En qué interviene la ciberseguridad? Pues eh, interviene en que por fin podemos meter ciberseguridad y privacidad desde el diseño. Y nos hemos metido en un co-desarrollo con, con este gran fabricante de, de vehículos en el que estamos bastante animados porque estamos muy convencidos de que esto se va a extender al, al resto de, de fabricantes de, de vehículos de, de, esta, de esta categoría. Por lo tanto, dos ejemplos de proyectos de ciberseguridad que no son evidentes eh, y, que, y que mi compañía, GMV... Eh, mete la ciberseguridad allí donde puede, porque no ya es que sea necesario e imprescindible, es que vivimos con ella todos los días y aquí tenemos un par de ejemplos. Uno muy, uh, muy arriba y otro mucho más cercano a la Tierra. ¿Cómo, cómo posicionamos la ciberseguridad ya de un poco, desde el punto de vista de las actividades? Pues aquí echamos mano del NIST, que es el, pu el puro sentido común. Es decir, oye, esto de la ciberseguridad, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues el NIST lo, lo divide en cinco actividades principales. La primera es la identificación, que es gobernar la ciberseguridad, establecer el, el marco de gobierno, el marco de gestión del resto de las actividades. La segunda es, dado el, el marco anterior, siempre orientado a riesgo, bueno, pues cuáles son las medidas de ciberprotección que tenemos que, que aplicar, cuáles son los procesos que tenemos que implementar, sería la parte de proteger. Una vez que esto ya está implementado, vendría la, la, parte de no, la parte de detectar que sería, oye, ya que esto está implementado, voy a comprobar que funciona como yo quiero que funcione. Voy a testearlo. Y hasta aquí, el mundo, digamos, académico. ¿no? Luego viene el mundo real, que es el ciberincidente. Entonces, a partir del ciberincidente, ¿qué sucede? Pues viene la parte de responder. En la parte de responder, significa, oye, yo ya, ya me han ciberatacado, pues ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para restablecer la situación. Y después, la parte de recuperar es ya, si ya tenemos una crisis de estas eh, tremendas, pues cómo restablezco toda la normalidad. esta es las actividades de ciberseguridad para todos los sectores. En el caso concreto de las pymes, he señalado que tanto lo que más se nos demanda como lo que más recomendamos sería incidir en la, en la fase de identificación y en la fase de responder. Para GMV, ¿qué es lo ideal? Intervenir en la fase de detección, porque no ha ocurrido nada, o por lo menos no sabemos si ha pasado o no, pero sí que por lo menos podemos ver si está funcionando adecuadamente la ciberseguridad de nuestra instalación. En cambio, la parte de responder es cuando ya se sufre un ciberincidente y entonces se nos llama posteriori para hacer el análisis forense o el peritaje. Evidentemente, esta segunda parte es la menos ideal, pero la realidad manda y es lo que más desencadena proyectos de ciberseguridad, en este caso de las pymes. ¿Qué ejemplos de servicios estamos ofreciéndoles en las dos etapas? En la parte de la detección, pero orientado para pymes. Bueno, pues son todo lo que serían los diagnósticos. Diagnósticos es, oye, aquí hay un entorno tecnológico, detéctame qué pasa desde el punto de vista de ciberseguridad. Algunos lo llamaréis hackinéticos, otros penetration, da igual, diagnósticos. El objetivo del diagnóstico es saber cómo está la cosa, estudiar distintas alternativas de mejora y después plantear una hoja de ruta, pero a una pyme. A una pyme. ¿para qué? ¿En qué nos esforzamos mucho? En no meterle miedo innecesario a la PyME. Ni, ni a la PyME ni al resto de, de compañías. No meter miedo innecesario. Es, se necesita dar soluciones prácticas y generar confianza. Confía, ¿verdad, Danor? Confía. Pues nosotros aportamos confianza allí eh, donde se nos, eh, se nos contrata un servicio de este tipo. Y después, para la parte de respuesta, lo que les suele desencadenar es el ciberincidente, hay que hacer un análisis forense, hay que destripar todo aquello y después también hay que, hay que lanzar una serie de recomendaciones, pero son recomendaciones que están orientadas a que ese incidente no vuelva a suceder. No, no son recomendaciones orientadas a incrementar el nivel de ciberseguridad. No obstante, ¿qué suele ocurrir? Que después de un ciberincidente en la PyME se da cuenta que de alguna manera esto de la ciberseguridad también le afecta a él. Y quiere hacer una extensión hacia la parte de seguridad gestionada. Suele ocurrir así. Por último, el, luego el, va a haber una, una ronda de preguntas el, en, la que, en, la que, en la que veréis un poco cómo estamos trabajando. Pero en este momento, créeme, en GMV estamos muy, muy, muy enfocados, primero, a divulgar. El estado de la ciberseguridad tiene que empezar desde la conciencia, en el caso de las pymes es así, y segundo, a generar confianza y a dar soluciones de verdad que funcionan. Muchas gracias. Gracias. Pedro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ahora Moisés nos va a hablar también de la ciberseguridad, pero orientándolo a la calidad del dato. Tema importante que es una spin-off también de la universidad, y el... adelante, Moisés, y... Bueno, buenos, eh, buenos días a todos. Eh, gracias a Enor por la posibilidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Gracias a vosotros, compañeros. Eh, bueno, eh, yo hoy estoy aquí representando eh, a un grupo. En realidad formamos parte de un grupo, es el Grupo Alarcos. Eh, el Grupo Alarcos nace allá por el año 97. Es un grupo que nace de la investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, fundado por Mario Piatini, que a lo mejor algunos de vosotros conocen, junto con Francisco Ruiz, y principalmente estaba orientado a la ingeniería del software, calidad en bases de datos, mantenimiento de software, acordados del año 2000, ¿no? la, el efecto 2000, mantenimiento de software y eh, auditoría. ¿Sí? Eh, este grupo desde entonces ha ido creciendo poco a poco, no somos tan grandes como los compañeros, pero ya estaremos alrededor de 50 doctores e ingenieros en informática y eh, a lo largo del tiempo y de los proyectos de investigación nos dimos cuenta que era necesario no solo contar con un grupo de investigación, sino para conseguir realizar esa transferencia también a, a la industria del software, contar con eh, una figura como es la figura de las spin-off que muchos de vosotros conoceréis. Así allá por el año 2007-2008 constituimos el laboratorio Acucelab como una spin-off centrada en eh, la evaluación y mejora de la calidad del software. Y hará como dos, tres años eh, constituimos una segunda spin-off que es de QTIM, centrada en este caso en eh, la calidad de los datos, de la información. Eh, por eso, como ven ustedes ahí, nuestras dos principales líneas hoy en día son calidad de datos y calidad de software, calidad de producto software. ¿Por qué? Bueno, pues como todos sabemos, eh, hoy en día los datos son el petróleo ¿no? de este nuevo siglo, son el activo eh, o uno de los activos más importantes para nuestras organizaciones y eh, el software, digamos que es el motor que hace correr, que hace fluir esos datos. Entonces, la importancia de la calidad tanto de esos datos como del software y recordemos, y en el día de hoy, ciberseguridad, ...como una pata o una parte dentro del de global de la calidad. ¿De acuerdo? Es ahí donde entra el contexto de esta presentación. Eh, algunos de los proyectos con los que hemos estado trabajando durante estos años, porque se si hagan ustedes también una idea... ...en el mundo de los datos o de la eh, calidad y la relevancia de los datos, bueno, pues eh, hace un par de años... Eh, Llevamos a cabo el primer proyecto de evaluación, mejora y certificación de la calidad de los datos de una entidad como es ICEM, ¿no? el Instituto de, eh, de LSIC, que también muchos de ustedes conocerán, y que eh, permitió que en este caso esta institución supiera eh, el estado de calidad, consistencia, completitud, integridad de sus datos y pudiera llevar a cabo también algunas mejoras necesarias para alcanzar esa certificación. Eh, en un mundo también eh, más global, colaboramos con algunas universidades y entidades extranjeras, eh, coreanas, ha estado aquí esta mañana el equipo también invitado de Corea, y estamos desarrollando un proyecto eh, para establecer las bases de la evaluación de la calidad de los datos en entornos IoT, que hemos estado viendo también esta mañana. En entornos donde todo está interconectado, donde prácticamente todo está sensorizado, Decía también esta mañana Alicia que no es eh, solo importante la infraestructura, sino también la calidad de la información que manejamos con esa infraestructura. Y es ahí donde también estamos eh, trabajando. Y desde el punto de vista del software, bueno, pues algunos proyectos. Aquí una empresa nacional, una PyME también nacional, dedicada a temas de Business Intelligence, eh, algoritmos... Eh, analíticos de datos, hemos conseguido también que esa información y ese software que da soporte a todo ello, pues mejore, eh, digamos, los niveles de, de calidad que ellos mantienen. Y en el caso de, de Italia también, un proyecto con el Ministerio Italiano, es una aplicación que es la que se encarga de evaluar toda la accesibilidad de las aplicaciones desarrolladas para la, el, la administración italiana y en este caso también hemos llevado a cabo su eh, evaluación y mejora tanto de la calidad como de su información. Para ello, eh, ¿en qué nos basamos? No? Desde el punto de vista de eh, la información, de los datos, la importancia de esta información y de estos datos, trabajamos desde eh, de Coutinho, desde una de las dos spin-offs que les comentaba eh, y para ello, bueno, pues eh, tenemos en cuenta no solo lo que es la calidad de los propios datos, sino que esos datos a nivel organizacional eh, en cualquier tipo de organización debe haber también una serie de procesos, procesos que le den soporte y que se encarguen durante el ciclo de vida del dato de ir controlando por dónde pasa esa información, quién la trata, cómo la trata y eh, sobre todo a qué eh, amenazas está expuesta. ¿De acuerdo? El objetivo al final, como ven ustedes en la diapositiva, es que esta figura ahora tan conocida del CDO en las organizaciones pues pueda estar tranquilo ¿no? de que esa información que se encuentra en múltiples eh, tipos de repositorio, pues está asegurada. Incluso también ofrecemos ¿no? Digamos el, el soporte o el servicio para aquellas pymes que no pueden contar con un CDO como tal, pues el tener la figura del CDO as a service, ¿no? que también está eh, tan de moda. Y desde el punto de vista del, del laboratorio que les comentaba, bueno, pues eh, somos el primer y único laboratorio a nivel internacional acreditado por ENAC, que todos os, ustedes conocerán, eh, para la evaluación de la calidad del producto, recuerden la calidad como un marco eh, global, lo que permite que las organizaciones sepan que sus productos hacen lo que dicen hacer, que las organizaciones sepan que sus productos serán mantenibles y evolucionables en el futuro y que además las organizaciones puedan saber que los datos que entran en sus procesos son datos completos, exactos, correctos y consistentes. Todo ello nos ha llevado a eh, Montar lo que pueden ustedes observar en esta diapositiva que conocemos como el ecosistema para dar soporte ¿no? a la calidad y ciberseguridad de los datos y del software y de manera que las organizaciones, como ven ustedes, pymes en el centro de eh, la figura, pueden contar con empresas que le den soporte apoyadas en herramientas de medición y evaluación y con laboratorios acreditados para su evaluación e incluso con AENOR como entidad eh, para poder después conseguir esa guinda que es la certificación en eh, calidad y ciberseguridad. Y por mi parte, no les robo más tiempo. Muchas gracias. gracias. gracias. Boris, habla tú, por favor. pues Buenos días a todos. <coughs> Muchas gracias por la asistencia. Y, bueno, pues voy a contar brevemente desde AENOR, con esta nueva imagen que nos ha presentado Jesús hace un momento, pues que cómo superamos esa brecha digital y cómo vemos nosotros la ciberseguridad eh, en nuestra organización. No hace falta que les explique pues, todos los puntos que ya hemos visto hace un momento, que AENOR tenemos una larga trayectoria desde el año 85, en la cual nuestro mayor objetivo es la generación de la confianza en base a nuestro conocimiento, los valores, lo han estado viendo, Siempre con rigor, imparcialidad, siempre con esa independencia que nos caracteriza una entidad certificadora como la nuestra. Y, nuestro, y nuestra actividad principal, que es la auditoría de certificación, con estándares internacionales, europeos, nacionales. Y siempre con los mayores reconocimientos y garantías a nivel nacional e internacional, con las entidades de, nacionales de acreditación de los países y con eh, símbolos como ISO y como ICUNET. Y, y centrando un poco cómo vemos nosotros desde AENOR y cu cómo podemos dar una solución o cómo se puede dar desde los estándares internacionales una solución. Bueno, pues ya desde hace ya unos años, ya pues casi 15 años, eh, se publicó la primera ISO 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de información, que es el core, es un estándar internacional que en base al análisis de riesgos de los procesos de negocio y de, de las actividades de nuestra organización se aplican controles técnicos, organizativos, eh, legales, para reducir esos niveles de riesgo que tenemos en nuestras organizaciones, provocadas por qué? Por pues, a ciberamenazas, incidencias y todo ello cómo, con un sistema de gestión, como ustedes saben basado en la mejora continua. Y eso es lo más importante. Lo más importante que nos tenemos que centrar, que vamos a poder gestionar la, la ciberseguridad con la mejora continua. Y es fundamental que tengamos en cuenta que las ISO, es, eh, implantándolas en nuestras organizaciones y luego, por supuesto, eh, certificándolas, eh, vamos a tener esa confianza y esa, esa garantía de mejora eh, año tras año. Dentro de, de la 27001, de, de ese modelo que hemos que lo ponemos en el centro, en el centro de, de, este, de este modelo de ciberseguridad y privacidad, porque al final, claro, hay tantos estándares, ustedes podrían decir, bueno, es que hay tantos estándares, tantas ISO, pues hemos organizado de alguna forma en el centro siempre la ISO 27001 y alrededor suya, pues todas las... Eh, otras ISOs que son extensiones para dar soluciones o, o, o cumplir con la expectativa y la necesidad que organizaciones como ustedes, como Pymes, van a necesitar en el presente y en el futuro. En este caso estamos hablando de la 27001 en el centro, pero imaginémonos que necesitamos, ahora tanto que se habla de la nube, ¿seguridad en la nube o privacidad en la nube? Bueno, pues tenemos una extensión o, o se aporta desde ISO una extensión que luego es certificable, junto con la ISO 27001, pues son las que tenemos. No voy, no voy a entrar en el detalle de qué números son para no aburrirles. Por ejemplo, si hablamos de la ciberseguridad como tal, con las nuevas amenazas, decía antes muy en Rosa, con las eh, ransomware y con, con todas estas eh, problemáticas que nos encontramos, la robo de datos, pues hay otra ISO que, que detalla más esas amenazas, esas nuevas amenazas actuales que tenemos con, con también qué controles técnicos podemos implantar. ¿no? Si estamos hablando en el entorno, hoy no podíamos dejar de hablar del entorno industrial, ¿no? pues exactamente igual. Y además esto es eh, no es que se hayan olvidado, pero es verdad que ya poco a poco hay más conciencia y ya que estamos en el Congreso de Industria Conectada, pues lógicamente hablamos de, de la ciberseguridad industrial. En este sentido también eh, trabajamos con estándares propios para el mundo de IoT, el mundo OT, las redes las redes industriales y que, junto con la 27.001, nos van a dotar y nos van a dar esa capacidad de respuesta y esa, esa protección necesaria y esa confianza que, que tenemos que, que aportar. Junto, y además ya se ha citado hace un momento, junto a, a la ciberseguridad, a ciberincidentes y todo lo que a ello eh, nos rodea, tenemos la continuidad de negocio, la resiliencia, ¿no? que es esa capacidad de poder recuperar nuestro negocio, nuestra actividad, eh, ante un incidente disruptivo. Pero fíjense que, que, que es un estándar internacional, la 22.301, que es mucho más. Es mucho más que, la propia, que, que el propio ámbito de las TIC, de las tecnologías de información, que es fundamental porque las tecnologías de información a día de hoy están en todas nuestras organizaciones, nuestras pymes y sin duda eh, es un complemento para el negocio, porque no es solamente TIC, es continuidad del negocio. Y por último, también tenemos a, arriba a, a su derecha, podemos ver una iniciativa que también se gestó eh, vamos, y que apoyó el Ministerio de, de Industria, que es eh, la especificación UNE 060 y 061. Que podemos ¿Y esto, esto qué es, Boris? Bueno, pues esto es una especificación que nos va a decir el grado de digitalización de nuestra, de nuestra organización industrial, de nuestra PyME industrial. Es una iniciativa muy interesante que nace en una herramienta de autodiagnóstico, muchos de ustedes conocerán, para, para evaluar la digitalización, el grado de digitalización de las organizaciones, eh, de las pymes industriales, eh, que es ADA, y, y posteriormente es compatible, la especificación UNE es compatible justamente con, con esta herramienta y con otros muchos principios que para dar ese cumplimiento, de decir, oye, ¿cómo de digitalizada está mi industria? ¿no? Es importante. Y retomando, retomando, hemos dado un poco lo que es eh, todo ese modelo de ciberseguridad con los puntos principales que nos tienen. Eh, retomando un poco la 27001, ¿por qué consideramos que es tan importante? Fíjense, porque incorpora en un primer nivel, en un primer punto, esa implicación, esa involucración de la dirección de la compañía, de nuestra organización, de nuestra pyme. Es importante que la dirección sepa que, que, que, tiene que, que tiene que invertir, que tiene que estar eh, constantemente hablando con TI para poder invertir en esa seguridad, porque es fundamental para que el negocio no tenga esas problemáticas a las que todos nos podemos enfrentar. En segundo lugar, es fundamental, siempre se dice que en la cadena de la seguridad, de la ciberseguridad, el eslabón más débil de esa cadena es la que, por donde se va a romper. ¿Y quién es el eslabón más débil que todos conocen? Las personas. Por eso incorpora la 27.001 toda la parte de concienciación y formación. Y sin dejar de hablar, también importante de las incidencias. Si antes hemos estado hablando de las incidencias como un SOC o como a través de un CERT nos pueden ayudar, pues es importante que se incorpora justamente esa detección y gestión de las incidencias, que es además cómo va aprendiendo detectando este sistema de gestión, cómo detecta y aprende de la ciberseguridad. Y para concluir, Claro, no podríamos dejar de hablar de lo que es en sí mismo ya la auditoría de certificación como una herramienta a la dirección, que aporta la confianza a todos los intervinientes, a todos los stakeholders que podemos tener, tanto clientes, usuarios, proveedores, en todo este, eh, en este mundo de hoy, en esta era, nueva era digital. Y es importante porque es una solución, eso es fundamental. Es una solución para las pymes, para cualquier organización. Una ISO se puede implantar en cualquier tipo de organización, tamaño y, y, y sector. Y es importante porque nos va a ayudar la implantación y su posterior certificación, si así se quiere, a superar la brecha digital con confianza justamente en esa ciberseguridad que tanto hablamos. Y desde ANOR, ¿qué más herramientas tenemos? Aparte de estudiar, tenemos muchas más herramientas que están a su disposición. Tenemos formación específica en las TIC en general y en concreto en ciberseguridad. Tenemos publicaciones eh, a nivel de libros, tenemos nuestro... Eh, la parte de información de normas, de estándares, publicaciones de artículos y, por supuesto, la web donde pueden ustedes acceder. Ahí tienen las direcciones, se las dejamos. Y para acabar, simplemente una buena noticia, porque parece... Decíamos, ¿no? Bueno, pues una buena noticia es que desde el año 2004, España ha sido ha aparecido como uno de los países en el top ten por número de certificaciones en los principales estándares, en la 27001 en este caso, y hay una buena noticia también, que además, eh, pues oye, desde AENOR somos líderes en este mercado y tenemos más del 50% tanto en España y en Latinoamérica. Y poco más, daré las gracias. mejor la pasar. Bueno, yo siguiendo un poco el método de Delphi que vosotros todos conocéis, eh, hice unas preguntas a expertos en en pymes, en espectro en organización, ¿qué preguntas tenía que hacerle yo a esta señora y a estos señores? Eh, entonces tengo aquí unas preguntas que son de forma general. Eh, el método Delfi, sabéis que coge expertos y ellos son los que dicen por dónde va el tema. Y a mí me preocupa porque si uno viene a esta reunión y dice, oye, ¿yo qué me saco? Primero, las, las presentaciones las vais a tener en PDF, en, en la web, supongo, de, de la Asociación Española de la Calidad, o si no, se las solicitáis a Boris, que está ahí en la casa. ¿Eh? Todas. ¿De acuerdo? Porque nosotros, so, eh, AENOR y todas las entidades, INCIBE y las entidades que estamos aquí, eh, estamos para dar servicio a la sociedad. Eso es lo importante. Pero bueno, la pregunta que ellos me plantearon, porque claro, queda muy bonito, pero vamos a ver, yo soy una PyME. Y la pregunta es genérica para los cuatro. ¿Qué ¿Por dónde empiezo con esto de la ciberseguridad? ¿Qué hago? Yo tengo... Eh, un, soy un amor, por decirlo, no de amor, sino eh, de mediana empresa. ¿Y a qué hago? Y que, por, intervenir entre todos vosotros. ¿Qué harías tú, Ros? Si yo soy una empresa que soy un director o directora de informática, ahora la llaman CIO, bueno, un CIO, un CIO, y, y digo, tengo 10 personas conmigo, y esto de la ciberseguridad, ¿qué hago? Mm. Porque yo no tengo especialista. Hablo con INCIBE, hablo con GMV, hablo que también me gustaría ir a, al tema del dato, ¿eh? al business intelligence, pero tengo que, tendré datos buenos o tendré datos mierda. Y, y usaré estándares internacionales. Puedo usar o exijo a mi proveedor de cloud, por favor, contestarme eso. ¿Por dónde empiezo si soy un, un, un CEO de una pequeña, una mediana empresa? Esta mañana vengo de otra sesión eh, también para, pues para concienciar sobre la necesidad de la ciberseguridad en, en las pymes y ha habido una persona que nos ha preguntado eh, ¿cuánto me tengo que gastar? Eh, entonces Esa realmente no es la pregunta. Yo he contestado también hablando de que tenéis que ver la ciberseguridad, que al final esta es el pilar de la transformación digital como una inversión, eh, una manera de diferenciarnos de nuestros competidores y... Y se necesita ayuda, y, y como creo que van a decir mis compañeros, hace falta mucho talento. Es decir, la solución no es contratar a alguien que me vaya y lo meto en plantilla. No, no, o sea, yo creo que hay que trabajar con empresas especialistas, aquí tenemos algunas, que ya están dando servicios, o sea, soluciones vía servicio, de manera que, que la inversión sea. Más pequeña, es decir, hay que empezar, pues, pues lo ha dicho Javier antes muy bien, hay que empezar analizando cuáles van a ser mis riesgos. Y, y yo recuerdo, tengo aquí algunos compañeros de una empresa donde trabajábamos antes juntos, cuando nos preguntaban por los riesgos y yo ahora no era consciente de real, llegaban y nos preguntaban cuáles son los riesgos que tenéis en… Eh? Y yo creo que nos mirábamos y no, no éramos capaces de responder a esa pregunta. Entonces, se necesita trabajar con expertos. Empresa, eh, España tiene, aquí tenemos a GPV, tenemos también a Moisés. Hay que trabajar con expertos que nos ayuden y que nos den ese know-how. Nosotros no lo busquemos por otro sitio. Por supuesto, INCIBE está para ayudaros. Hay mucha información, esa primera preocupación. Pero luego, por favor, confiar e invertir en ciberseguridad es que es lo que nos va a diferenciar de nuestros competidores y además nos va a hacer que sobrevivamos si hay algún ataque. Porque además seguridad, por pues si no puedo decir nada más, seguridad 100% no existe. Entonces, tenemos que pensar cuándo vamos a ser atacados. Y cualquiera de los que estamos aquí, somos un objetivo muy interesante. Si no es por lo que tenga mi empresa, porque somos el puente para acceder a otros, de las que somos proveedores. Entonces... Eh, empezar a hablar con estos expertos y, y que os digan por dónde hay que empezar, porque lo que hay que hacer es, es ese, ese plan de acción, empezar a dar pasos. Muy bien. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Que ¿Por dónde una mediana empresa, por ejemplo, un CIO de uno a 10 personas, que tiene 10 personas en el área de informática y telecomunicaciones, ¿por dónde empieza? José, mm. bueno, pues, muchas gracias por las palabras eh, amables sobre ve El... Bueno, nosotros lo que, lo que hemos visto, en, sobre todo en empresas de, de este tamaño, es que parece que lo de la ciberseguridad se lo toman en serio pues, cuando la sufren. ¿no? Entonces, es, o bien cuando la sufren, o bien cuando lo ha sufrido el vecino, ¿no? o bien pues, cuando hay una ley que te está obligando. ¿no? Yo, a ver, eh, el resto de, de, de consideraciones bueno, pues, eh, ocurren también, pero, pero es cierto que estas podríamos, eh, estas tres razones serían las, las primordiales. ¿no? A mí, por ejemplo, el cumplimiento de GDPR no me parece un mal comienzo para, para abordar la, la ciberseguridad. Y un esquema nacional de seguridad para una PYME Administración Pública tampoco me parece un mal comienzo. ¿no? O sea, a partir, a partir de ahí se, se pueden hacer eh, muchísimas cosas. Eh, sobre el tema de, de, la, de la amenaza y la concienciación, bueno, yo creo que aquí, aquí todos habremos escuchado lo de que eh, bueno, si a mí esto de la ciberseguridad a mí nadie me va a atacar, si yo no soy interesante, yo no soy un banco, bueno, todo ese tipo de cosas las, las hemos escuchado de, de las primeras. Lo que verdaderamente nos están diciendo es ya me, ya me gustaría a mí encargarme de la ciberseguridad si pudiera. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que ahora, por ejemplo, una de las cosas que más estamos viendo nosotros, y, es, y estoy convencido de que también coincide con, con, con bastantes informes, es que el problema de la PyME lo tiene con el, uso, con el empleado descontento. ¿no? Entonces, ahí donde tenemos una, una amenaza bastante importante. Entonces, cuando dices, oye, ¿a mí quién me va a atacar? Bueno, pues te va a atacar el empleado descontento. ¿no? Y, y luego te, te vas a encontrar demasiado tarde. ¿Cuáles serían las soluciones a todo este eh, panorama? Pues efectivamente, eh, existen compañías que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, invertimos muchísimo dinero en estar al día en todo y además eh, de alguna manera eh, se, lo tenemos que hacer fácil porque la seguridad corporativa, la de las instalaciones, se delegan a empresas de seguridad privada. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, la, la parte de ciberseguridad no hay que delegarlo todo, el riesgo no, es, es el de la PyME pero si por lo menos sí si poder delegar lo que serían los músculos y el cerebro en una empresa especializada. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. A ver, Moisés, tú que eres más experto, no. eh, cambiando un poco al tema del dato, uh -huh. ese, esa media, comentábamos fuera Rosa y yo, ¿esa mediana empresa puede hacer algo con los datos? Eh? ¿Qué pasa con los datos? Yo creo eh, que lo principal, y, y coincido con mis compañeros, es en concienciar. O sea, la gente se tiene que concienciar del riesgo que está corriendo hoy en día y, y quizá las pymes, o bien por falta de recursos o bien por falta de… pues, eh, quizás sean las menos concienciadas en este aspecto. Entonces, el primer paso yo creo que es eh, concienciarse. Segundo paso, pues tal vez el… Eh, ver, medir, evaluar cuáles son mis principales activos de datos o qué información es la más relevante. Que no sé, pues coincido con mis compañeros. Vamos a buscar ayuda de alguien que sepa o que me pueda echar una mano. Y a partir de que yo he investigado cuáles son mis principales elementos de datos, mis principales activos, pues lo siguiente es intentar poner puntos para controlar o proteger esos activos. Yo creo que esos serían los, los principales puntos. ¿Qué pasa con los estándares y las certificaciones? Pues es que yo creo que nos lo han dejado muy claro. Se habla de concienciación, hemos oído análisis de riesgo. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos implantando un estándar internacional como puede ser la 27001 que justamente gestiona la ciberseguridad y que tiene todos estos elementos que aquí estamos comentando. El tener una, una implantado un sistema de gestión de 27.001 no te va a hacer invulnerable, pero sí va a permitirte poder detectar esas incidencias, hacer ese análisis de riesgos, uh -huh. formar constantemente a tu equipo, a, tu, a tus empleados, eh, concienciar a los usuarios de todo este mundo de hoy con todas las ciberamenazas y ciber riesgos. Y eso es lo que un estándar internacional implantado. Que luego podemos certificar. Si se certifica te tiene esa garantía de que año tras año pues va a haber una entidad tercera, una ENOR que te va a certificar y que te va a dar también ese valor añadido eh, a través de sus informes y que vas a estar constantemente mejorando. Yo creo que los estándares es lo que nos aporta esa implantación y posterior, por supuesto, certificación. Las mejores prácticas. ¿no? Es. Muy bien, pues yo tengo ahora una pregunta a cada uno de vosotros diferenciada y, y he cambiado la pregunta a Rosa sobre la marcha, sobre el 117. ¿no? O sea, ¿cómo es un ser que... cuenta un poco porque habrá gente que son tecnólogos y otros no ¿Qué, qué, ¿qué funciones va a dar el 117? Al final es una línea de ayuda es una línea para que cualquier persona, o sea, nosotros He hablado de nuestros targets de clientes, son ciudadanos, padres, menores, educadores y también empresas, empresas eh, privadas, porque la parte pública se gestiona a través del, CC, del, CNI, del CNI por el Ccn. Entonces, bueno, ese número de teléfono al que, pues, es donde hemos recibido todos esos incidentes. Al final, es un teléfono que intenta ayudar en, en un momento y es un número corto, pues, para conseguir que realmente se lo aprendamos. Y podamos llamar, porque muchas veces no sabes dónde ir, eh, no tienes a una empresa ¿no? a tu lado como para decir, oye, pues mira, ya conozco a Javier, conozco a Moisés, voy a hablar con ellos. Entonces, eh, es una línea de ayuda y que tiene como misión pues en ese momento en el que ha pasado algo, pues tenemos diferentes expertos, y, porque no solo se necesitan tecnólogos, es decir, está claro que la ciberseguridad es tecnología y hay mucho conocimiento, y mucho técnico, mucho ingeniero, mucho físico, matemático, pero que estas líneas de ayuda que, que trabajan con menores, por ejemplo, pues también se necesitan psicólogos, se necesita gente preparada para atender esas consultas. Seguramente que ese niño en este momento no llame a su padre o no llame. Entonces, es un teléfono que, que, que tiene como vocación poder ayudar a los demás. A, en un momento determinado poder decirle los pasos que tiene que seguir. Y, por supuesto, también a una empresa. Pues nosotros vamos al final a referenciar, porque nosotros somos... Damos servicios públicos, pero el objetivo es que haya una industria de ciberseguridad muy importante y que sean ellos los que presten luego esos servicios ya más privados. Entonces, queremos que con este número, o sea, queremos que INCIBE sea conocido, queremos que este número sea utilizado por toda la sociedad en España de cara a ayudar ¿no? en esos momentos en los que realmente, pues, pues, ahí están pasando muchas cosas y muchas veces no, no somos conscientes. Entonces, el número es para Muy, eso. Muchas gracias. Y A ver, Javier, yo quiero hacerte una pregunta. Dado que GMV es líder en España y en Europa y es internacional, gracias a Dios, y tal, ¿de dónde, eh, qué piensas del talento en ciberseguridad? ¿Qué, ¿Cómo conseguís ese talento? Nos quedan solo cinco minutillos, dos minutos para ti, dos para cada uno de vosotros. ¿Cómo conseguís que tengáis talento dentro de GMV, talento en el país? Pues se, se consigue con, con mucho esfuerzo porque en este momento es el problema número uno del sector y, y tal y como lo vemos eh, tiene que ser pues, a través de proyectos, proyectos y más proyectos y otra vez proyectos. Es decir, reclutar a, a, a personal eh, muy especializado, en nuestro caso, solo vale eh, si le ponemos proyectos atractivos, pero el tenerles en GMV durante, durante meses y años solo, también, solo puede ser a través de proyectos. Como no sea así, pues eh, directamente eh, vamos se nos van. Es así, entonces hay una, hay una rotación en el sector bastante, bastante elevada en la cual cuando nosotros no estamos fichando la competencia son nuestros competidores los que nos fichan a los nuestros, o sea, es la realidad que nos, que nos está tocando. ¿no? Por último, eh, hay, una, hay una, una cadencia importantísima de recién titulados en carreras STEM, ahí es donde empezamos ya a sufrir los problemas todos. Por lo tanto, eh, si tenéis eh, hijos, eh, sobrinos, vecinos, lo, a, animarles a que estudien STEM, porque está, está bastante, va, va en picado Y segundo, si están ya próximos a la titulación, pues animarles a que se vengan a GMV, que, que, que vengan por aquí eh, y, que, y, y que allí, no, no ya solo que les trataremos muy bien de una manera muy humana, sino que le vamos a dar proyectos que, que les va a gustar muchísimo el punto de vista profesional. Muchas gracias. Moisés, dos minutillos. Explícanos por qué tiene que haber un ciclo del dato antes del Business Intelligence y la Inteligencia Artificial. Dos minutos. Dos minutos. Bueno, de manera muy resumida, eh, qué es importante que haya un ciclo del dato y sobre todo no que el ciclo de dato exista, que puede existir, sino que esté de alguna manera controlado, evaluado. ¿no? Al final el Business Intelligence, ¿no? decías el Big Data o la Inteligencia Artificial, eh, ¿de qué se nutre? Todos estos algoritmos predictivos... Se basan en la información que le entra. Si la información que le entra a esos algoritmos es, vamos a decir, una porquería, el resultado, por muy bueno que sea el Big Data, el big Business Intel y lleno, será también una porquería. Luego es importante que eh, toda la información, nuestros datos, estén de alguna manera controlada, medida, e indicadores y tengamos poder sobre el ciclo de vida que está sufriendo esos datos. Muchas gracias. Bueno, Boris, como has explicado antes, los estándares y la certificación, pero a mí me preocupa una relación entre ciberseguridad y continuidad de negocio. Pues sí, como decíamos, los estándares internacionales son buenas prácticas. Al final, la, la relación que puede existir no deja de ser la ciberseguridad gestionamos toda la ciberseguridad, pero un ciberincidente te puede dar un problema de continuidad en tu negocio, porque te va a parar bien tu industria, va a parar tu compañía y no vas a poder continuar. Bueno, pues lo importante es justamente esa resiliencia que nos da la continuidad de negocio, que es mucho más. No solamente es la continuidad de las tecnologías de información, que nos lo puede dar incluso toda la parte de la 27001, de un estándar internacional, sino además que hay que saber el negocio ante un incidente disruptivo que podamos dar continuidad. Entonces, es importante también tener esa relación de la ciberseguridad, que un ciberincidente nos va a impactar en nuestra organización y nos va a poder, como decíamos, parar, bloquear, y no vamos a poder prestar el servicio a nuestros clientes, a nuestros stakeholders. Y en ese sentido, también es importante que no solamente las pymes deben ser las que tengan implantadas estas buenas prácticas de, de continuidad o de, o de ciberseguridad, sino también exigirlas a su vez para que un incidente que tenga un proveedor nuestro no nos afecte a nosotros. También sí. están ustedes en disposición de poder exigir en esa cadena a sus proveedores que también tengan implantadas estos estándares internacionales, estas buenas prácticas. Muchas gracias. Bueno... Primero, eh, como veis, el tiempo es oro eh, y, no, y también es cultura el tema del de cóctel, pero que ha sido tenéis a ellos en el stand de AENOR para cualquier pregunta, eh, podéis hacer una, cualquier pregunta a ellos personalmente. Y yo quería, porque como, si, como bueno, yo me llamo Fernández, como habéis visto, eh, que somos todos en Asturias Fernández, quería el otro día, vino una señora por aquí que se llamaba Karen Mills, claro, era asesora de, de Barack Obama, y decía que, que aquí no había, líder, no había un líder tecnológico para pymes en el sector de las tecnologías. Dije yo, pero ¿qué dice? Eh, lo había leído en un periódico de tirada nacional. Hombre, aquí hay dos grandes impulsores. Los de INCIBE y AENOR. Y luego tenemos empresas que están trabajando en lo último en este país. Creo que a veces que la gente se debe primero leer lo que pasa en los países para... Eh, no somos... Estados Unidos es un continente. Nosotros somos un país pequeñito. Pero, hombre, queremos que esto puede ser, a lo mejor, el sur de California. ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.